Adrián Méndez, que bueno, ahí lo hemos recuperado, pero todavía no crea, no crea, hay muchas, tiene, eso deja muchas secuelas, ¿no? lo que es el, el COVID-19. Por toda esta situación que ha venido viviendo, bueno, y le han dedicado este partido. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a TVCD Deportiva, estamos también en la página de Adivo Futsal en vivo, y ¿cómo anda esa salud? Lo veo... Más mejorado, lo veo más pochotón eh, Lo veo Así ya, con menos libras ¿verdad? Qué importante eso, cómo te has sentido Todo bien, buenas noches Oscar, saludarte a vos A, a, a compañero, a José A Raimundo, por supuesto también A toda la, todas las personas que están en sintonía Sí, sí, este, estamos en el, en el En el proceso de la recuperación eh, La recuperación Ha sido lenta Un poco dolorosa, pero Pero ahí vamos por buen camino Esperando nada más que poder tener la la, eh, la alta médica ya para poder incorporarme a las labores, a, a volver a trabajar y volver a tener eh, lo que me gusta. Vos sabes, ¿verdad? Estar metido otra vez en, de lleno en el deporte. Eh, ¿Qué te han dicho los médicos? El problema es, es, es como son este neuropatías, sobre todo en los, en los pies, todavía tengo los pies adormecidos, eso es por el encabamiento de tanto tiempo, y hasta que eso no... No pueda levantar bien los pies, no pueda caminar por mí mismo solo, tener el, el equilibrio, no, no me van a dar de alta. Eso puede ser que la otra semana ya se recuperen o puede llevarse unos meses más. Puña, es bastante duro, ¿ah? ¿eh? Sí, sí. sí, sí. No, ¿Nunca te pasó por la mente nada de esto? ¿eh? No, no, no, no. Digamos, uno, uno no lo imagina. Este, de, Pues sí, como vos decís, la, tenía un poco descuidada la salud. Y ahí fue lo que me pasó la factura cuando me, cuando me enfermé de COVID hace seis meses. Y ya, este... No, ahora ya nos estamos poniendo las pilas, haciendo ejercicio todos los días, comiendo mejor, este, teniendo una mejor salud y, y estar pre preparados. Y eso es lo que todos tenemos que estar siempre, ¿verdad? Bien, bien, bien afilado físicamente. Sí, sí, porque creo que en parte te perjudicó tal vez que estabas demasiado obeso. Sí, sí claro, claro. De hecho, ese, digamos, fue como el... El único factor que tenía de riesgo, pero para mí, para mí, a lo que he entendido en estos meses y con el tiempo que estuve en el hospital, es el, es el factor más, más peligroso para, para esta enfermedad que estamos a nivel mundial actualmente, ¿verdad? ¿Y a dónde fue que, que, que, te, que te contagiaste con este COVID? Eso es muy, es muy difícil, ¿verdad? Probablemente fue por ahí en la Semana Santa. Eh, uno, uno visita muchos lugares por el trabajo y, y es, es complicado, a pesar de que. De que siempre manteníamos una, una estricta, estrictos protocolos y disciplina. En un momento llegó y, y, y, y había que asumirlo. Y ya prácticamente saliendo de eso fue cuando, cuando empecé a empeorar. Sí. Contémosle un poquito a los, a los telespectadores esta noche acá. Eh, ¿Cuánto tiempo estuviste, ese, podríamos llamarlo como en coma, ¿eh? en, en el hospital más Peralta? Yo estuve en coma 25 días en la UTI, ya despierto. Sí, sí. Bueno, pero lo, lo importante es que, que empezaste poco a poco a reaccionar, ¿verdad? Sí, sí, sí. El problema fue que como a los 10 días de estar entubado, este, entró una bacteria a los pulmones. Y ahí fue donde todo empeoró y hubo momentos muy críticos, pero gracias a Dios este, ya el, se, se pudieron controlar la bacteria, encontraron el antibiótico adecuado y cuando ya te. Cuando ya te van a dormir, te. Se piensa que puede ser la última vez que estuviste despierto en este mundo, pero yo confié siempre que me iba a despertar. Ya después, no, ya dormido, ya uno no, no, no, no recuerdo nada, nada, nada, nada. Sí, qué duro, ¿Qué, qué mensaje le podemos dar porque tal vez ahorita mucha gente no se quiere vacunar, no se quiere poner la mascarilla, eh, cree que todo ese completo vacilón, andar en fiestas. Eh, en fin, muchas cosas están sucediendo me gustaría, de toda esta situación que viviste, Adrián Méndez eh, ¿qué mensaje le puedes dar a, a la población? Sí, Oscar, el, aquí lo importante es, yo, yo siempre le he dicho el, el que no quiera vacunarse y no, no se puede obligar a nadie ¿verdad? pero que piensen en los seres queridos en los familiares, porque tus hermanos, ellos son los que están sufriendo, entonces piensen en sus seres queridos, en el sufrimiento que puede causar y se sigan cuidando, tus, tus hijos, tus hermanos. Ellos son los que están sufriendo. Entonces, que piensen en ellos. Si no es por, si no es por convicción propia, que piensen en los seres queridos. Y a nadie le gustaría vivir, menos ir a enterrar así a un familiar, porque sin poder hacerle un funeral, un sepelio, porque con estas condiciones sería como, como prácticamente solo. Así que piensen en sus seres queridos, en el sufrimiento que puede causar, y se sigan cuidando. Oscar, saludos a todos y un placer y cuando se pueda, siempre estamos acá para lo que necesiten. Muy bien, gracias a Adrián Méndez que ha regresado nuevamente, gracias a Dios. Eh, después de haber pasado esta situación tan difícil, verdad una situación tan difícil. Saludo cordial para su padre, don Rodolfo Méndez, para su madre también, a su hermana y a toda su familia. El saludo cordial y, y ha sido para nosotros un placer. Haberlo tenido aquí en TBSV Deportiva. Y también haberlo tenido en, en la página del Facebook Live de Adivo Futsal. Vamos para la parte complementaria. Vamos para la parte complementaria. El juego está 5 x 5. 5 x 5 está el juego. Se va a iniciar en cualquier momento la parte complementaria. Bueno, y vamos a ver si tenemos más, eh, más amigos por acá. Dice Joaquín Espinosa, correcto. Nicole Mena Duarte, gracias Nicole. Sí, el marcador está 5x5. Cinco cinco. Muchísimas gracias, dice para Saludos para Adrián Méndez, Dios lo siga bendiciendo. Me alegro mucho ver lo que le apasiona el fútbol sal. Bueno, se inicia la parte complementaria. Aquí está la narración de Don Raimundo Quesada y Álvarez. En TV Cartago Digital apoyamos al deporte porque sabemos que es salud. TV Cartago Digital Deportiva.